¿Cu cu ¿Cuántos abortos se hacen, se practican al año en este país? Eh... Unos 100.000 por ahí. ¿tanto? Sí, sí, sí no. estuvimos mirando los datos. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí, Ay, no. di ayer justo una estadística mucho más baja que eso, 100.000 al año. Sí, más o menos. La mayoría en el 2012 se le parece entre mujeres de entre 24 y 29. Pero es una experiencia sí, común, no, común hasta no, la náusea, no, o sea, de verdad, no, es que no, esto no, le pasa no, a todo, no, a todo no, el mundo. No, <tose <tose